Estoy aquí, cariño. Mami, tengo miedo. No pasa nada. Mira. Te he traído una vela. ¿Y no van a venir los monstruos? A ver, Paula. Por última vez. Los monstruos no existen. ¿eh? Y eres mayor para estas cosas. Sí que existen. Viven en la oscuridad. Y me quieren comer. Bueno. Pues el señor Tortu te va a proteger. Y agárrale bien que se te ha caído. Recuerda que la oscuridad es solo la falta de luz, ¿vale? Mami, ¿por qué se ha ido la luz?